Y este sábado encapuchados incendiaron en la zona fronteriza con Venezuela dos de los cargamentos con cajas de la UCEG que anteriormente pretendían ingresar forzosamente hacia el país bolivariano. Sin embargo, los medios hegemónicos culparon al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nuestro equipo preparó el siguiente material. Veamos